Una bendición no es un pensamiento. Una bendición no es una emoción. Una bendición es un trozo de energía. Una bendición no es algo bueno, ni es algo malo. Es solo algo que te acelera. Justo ahora, una de las participantes se me acercó y... Justo cuando bendecía a la Rudraksha, vino y me preguntó, ¿cuál es la bendición? ¿Qué pensamientos tienes? Así que... Mira, que yo te diga, o que alguien te diga, te deseo lo mejor, no es una bendición, es solo un deseo. El deseo es solo una esperanza. No se sustenta en nada. Que desees algo para ti mismo o desees algo bueno para alguien, es solo un pensamiento lindo. Una bendición no es un pensamiento. Una bendición no es una emoción. Una bendición es un trozo de energía. Si te... hiciste a ti mismo lo suficientemente fluido para no ser un recipiente cocido. Solo estás suelto. Entonces, puedes tomar un poco de eso y dar. Si eres de una olla bien cocida, no puedes tomar nada de ella porque está cristalizada. Entonces, una bendición no es algo bueno ni es algo malo. Es solo algo que te acelera. Es como el gas. Gas en el coche. Oh, no tú. Quise decir gasolina. Si pones gasolina en el tanque, puedes moverte si empujas tu coche y vas. ¿Sabes cuán lejos está tu casa? Es un largo, largo camino, ¿no es así? Si tienes gasolina en el tanque, llegarás enseguida, ¿no es así? Sea cual sea la distancia, no es un gran problema. Así que una bendición es como gasolina en el tanque. No es un deseo, no es un pensamiento, no es una emoción, no es buena, no es mala, es solo gasolina. Si es que quieres un coche en movimiento, pero si eres alguien que disfruta de un coche estacionado, porque un coche en movimiento es peligroso, podría chocar. Un coche en movimiento puede ser peligroso, ¿no es así? El coche estacionado es definitivamente mucho más seguro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, mucha gente ha elegido vivir en un coche estacionado. La mañana, por supuesto, se convierte en tarde, y la tarde, por supuesto, se convierte en ocaso, y el ocaso, por supuesto, se vuelve la noche. El otoño se convierte en invierno, el invierno en primavera, la primavera en verano, y de nuevo en otoño. Parece que vas a alguna parte con tanto cambio de escenario. Es lo suficientemente emocionante. Pero, si estás un poco loco y dispuesto a arriesgar tu vida para recorrer una cierta distancia, entonces conduces un coche, quieres un coche que se conduzca, un coche que se mueva, ¿no es así? Un coche estacionado es un maldito coche seguro, está bien podrías perfectamente vivir allí sin problemas. Es solo que no vas a ninguna parte, eso es todo. No tienes intención de ir a ninguna parte. Si solo quieres un lugar seguro para vivir, un coche estacionado es un buen lugar, ¿no es así? Pero ahora quieres ir a algún lado. Hay conductores borrachos en la calle. Pero aún así quieres ir a algún lado. Ahora necesitas gasolina. Así que la bendición es gasolina, es un trozo de energía, no son buenos deseos. Cada maldita cosa que cualquier ser humano puede ver, yo la he visto. Cuando trasciendes ciertas limitaciones y te adentras en otras áreas de la vida, hay otro tipo de fuerzas que tratarán de detenerte. Ese es asunto mío. Si me estás usando como entretenimiento, lo lamentarás. Si me usas como posibilidad, estás bendecido. Entonces, una bendición no es algo bueno, ni es algo malo. Especialmente, cuando viene de mí, viene de tantas formas diferentes que no te imaginas. Si de verdad te has entregado por un momento, puedo decir claramente que me aseguraré de que lo logres, eso seguro.